Esto será duro, bro, y esto será largo, y esto cambiará muchas cosas sin embargo Tú y yo sabemos lo que es un trago amargo, y lo que hay que hacer para superarlo Recuerda que tú ya superaste los tus mundos, los dos y aquí estás, Viva Son los internos de las cárceles catalanas que están haciendo estos días varias actividades para agradecer la labor de los profesionales que están luchando en primera línea contra la pandemia y para dar apoyo también a los enfermos. Entre las iniciativas, por ejemplo, ese videoclip que han visto que protagonizan junto a presos y funcionarios. En las cárceles catalanas, con una población de 8.400 reclusos, hay 20 internos que han dado positivo en coronavirus, 17 de ellos ingresados en hospitales y entre los funcionarios se han confirmado 34 positivos. Esto será duro y esto será largo y esto cambiará muchas cosas sin embargo De aquí se sale es el título de esta canción escrita e interpretada por internos y trabajadores de la cárcel de Enrique, en Tarragona Esta es una frase que se escucha habitualmente entre los internos de la cárcel, de aquí se sale y este es el mensaje que queríamos enviar al exterior en otros centros penitenciarios escriben cartas, montan esculturas, hacen conciertos o dibujan, quieren dar ánimos a enfermos, sanitarios, policías, a todos los que luchan contra el COVID-19 dentro y fuera de las cárceles, a las puertas de San Jordi, esta vez el héroe que mata al dragón lleva jeringa y mascarilla. Gracias a por la Guardia Civil, la Nacional, los Mossos Escuadra, que Dios os ayude. Y hacer caso y quedaros en casa. Fuerza a, a todos los sanitarios, fuerza a todos eh, los trabajadores de las Guardia Civil y todo eso. Eh, mucha fuerza para todo el mundo y quedarse en casa. Un mensaje de esperanza y de, que algún día puguem decir todos victoria y un pogut superar. Quiero saludar a todas las personas que están fuera, darles, darles mucho ánimo. Un abrazo a todos y espero que esto saliera todo bien. Desde que se inició el estado de alarma, los presos ni salen ni pueden recibir visitas. Padecen las medidas drásticas que se han tenido que tomar para evitar el contagio, la pérdida de los vis-a-vis -vis, temporalmente, la pérdida de las, eh, de las comunicaciones a través del locutorio. Para tú, para mí, para todos. Todos juntos, insisten, sabemos qué hay que hacer para superarlo. superarlo Estoy encantado de, de, de, de haber participado en este proyecto